513381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien, continuamos entonces con el contenido del programa de mañana. Salud Pública dice 21 personas han muerto por bebidas alcohólicas adulteradas y unas 80 afectadas. El Ministerio de Salud Pública informó que 21 personas han fallecido por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas, mientras que más de 80 personas se encuentran afectadas en todo el territorio nacional. Las defunciones se han registrado en el Distrito Nacional, en el municipio Santo Domingo Este y Oeste, en la provincia de Monseñor Noel, Santiago, Puerto Plata. El director de epidemiología, el doctor Ronald Skiwit, indicó que los casos siguen en aumento. El brote de intoxicación por metano partiendo de su investigación asegura que se inició durante el asueto de Semana Santa. Ronald Skiwitt manifestó que hasta el momento se han identificado dos posibles fuentes, una a través de cleren adulterado y la otra de una bebida preparada de tipo cóctel frozen. La viceministra de Salud Colectiva, doctora Ibelice Acosta, dijo que el Ministerio de Salud, junto a la Procuraduría General de la República y otras entidades, aplicarán los mecanismos necesarios en busca de dar respuesta en conjunto para frenar esa situación. Muy bien, ese es el contexto de la noticia. Vamos a ver, Yerjan. Miren, con esto de Clerén, ustedes van a escuchar muchas cosas. Van a escuchar, ya veo aquí en primera plana que el presidente se manifestó. Al respecto, y dice que, bueno, que se castiguen a los culpables. Dice el presidente de la república. Eh, condenó la alteración del alcohol y pide castigar a los responsables. ¿Qué va a pasar con esto? Lo mismo que pasa con los puntos de droga. Agarran uno, te hacen una bulla. Creo que ahí anda uno que se llama el, el pájaro, algo así. Le dicen, neno el pájaro, que lo agarraron, que han narrado algunas cuantas cosas. Y qué va a pasar? Nada, va a pasar lo mismo que con los puntos de droga, que todo el mundo sabe dónde están, todo el mundo sabe quiénes son, pero nadie, nadie los ataca, salvo, salvo a los de abajo, que son los que ustedes siempre ven montados en la guagua de, de, de la DNCD. Ustedes se han dado cuenta, atención pueblo, cuando usted vea la guagua de la DNCD, observe los perfiles de, la, de, de los que llevan montados, que siempre son a los que eh, popularmente se llama, sin, sin detrimento de, de ningún ser humano, los denominados piperos. Son los que agarran, eh, en una, lo, lo encuentran en una esquina, pim pam, y lo montan en la guagua, y lo pasean por el pueblo entero, y hacen creer que realmente están haciendo una función en contra del narcotráfico, cuando todo el mundo sabe que es una mentira. Porque todo el mundo ve los puntos de droga funcionando. Igual que el Clerén, igual que estas bebidas es adulteradas todo el mundo en el barrio sabe quién es el que la prepara. Todo el mundo en el barrio sabe quién es el que la vende. Eso no es un secreto para nadie, pero es un negocio, yo no sé si si dejará dinero, yo no le veo. ¿Y cuánto puede costar, un, un como se dice popularmente, un pote de cleren ¿Cuánto puede costar eso? Eh, el trabajo que se lleva... ¿cuánto, costo, ¿Cuánto cuesta llevarlo hasta el público? Exactamente, o sea, es que ¿cuánto cuesta de llevarlo de hasta el público? O sea, no sé realmente si eso es negocio, ahora bien, lo venden. Eh, y realmente es algo que está provocando pero eso no es de ahora eso cada, cada cierto tiempo sale un grupo de gente que se muere eh, hubo una ocasión que se murieron nueve aquí en la República Dominicana eh, así mismo, básicamente cuando hay festividades especialmente luego de Semana Santa porque la gente los vendedores saben que la gente como que se enloquece entonces eh, el Ministerio de Salud Pública naturalmente no supervisa nada pero no es el de ahora, el de siempre eh, no se supervisa nada y lamentablemente esto va a seguir pasando. Ustedes van a, ven ahora que hay una bulla por la cantidad de fallecidos, pero luego eso se calma eh, y en un tiempo, un año, eh, seis meses, va a volver a pasar. Porque lamentablemente aquí no se le da seguimiento a nada y nada se investiga. Bueno, muy bien. Aprovecho el momento para saludar a Francis Rodríguez, que ya está con nosotros. Adelante, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yeryan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 Dice que no tiene que ver con esto en la parte de la fabricación. Él dice que se lo compró a unas personas, no han podido encontrar a esas personas que supuestamente él le compró las botellas de, del Clerén. Lo que sí vemos, como en muchos casos acá, que se hablan de los temas cuando suceden acontecimientos de relevancia. Señores, pero nosotros teníamos, hay que recordar, para los tiempos de cuarentena, sí. para los meses de marzo, sí. abril, junio, claro, que claro. murieron más personas de, por, la, por el consumo de claren que por el mismo coronavirus, que había una tasa de un 62% cuando la del COVID era de un 2 punto y pico Y hoy es la fecha que nosotros no habíamos visto, más que hasta el momento en que acontece esta situación en Semana Santa, a un año de aquellas trágicas muertes, estamos hablando de 300 y pico de gente que murió. Consumiendo Clerén. No hemos visto un seguimiento de las autoridades para detener esta, este, este, esta, esta, esta actividad ilegal, ilícita, que atenta contra la vida de las personas que lo usan. Usted dirá, bueno, pero ¿para qué lo consumen? No tiene que ver por qué lo consuman. No podemos eh, enrostrarle a la gente que consuma algo ilegal. Es a quienes lo fabrican. Es tan difícil encontrar. Entonces, lo que me parece es que inmediatamente suceden los hechos, los acontecimientos trágicos, como estos que pasaron, que murieron varias personas sí. de una familia, me parece que murieron dos damas, al igual que en aquella ocasión, que hubieron familias que se fueron prácticamente enteras iban, sí. e, e iban cayendo uno tras de otro. Sí. Entonces, no es posible, señores, que tengamos nosotros que ver o que tener que decir en los medios o ver las familias Llorando sus, eh, sus familiares Porque las autoridades no han podido eh, De alguna forma Romper con este con este con con esta situación ilegal Que se está realizando en nuestro país Va, no, vamos, a, vamos a ser conscientes Vamos a ser eh, sinceros Que tal vez no se pueda eh, acabar Con toda eh, la fabricación del cleren en el país Pero disminuirlo, por Dios Cuando pasan los acontecimientos Inmediatamente se encuentran los puntos Donde se fabrica el cleren. ¿Por Porque no lo hacen antes ¿Por qué no hacen investigaciones para acabar con este tema? Vamos nosotros a tener que seguir hablando y viendo cómo mueren familias prácticamente que se van, porque siempre es un ambiente, es un coro que hay donde se, donde compran el, el, el alcohol, este, donde lo consumen en un círculo cerrado. Hay un grupito aquí, están consumiendo su clerén o sus frozen, como fue en este momento. O sea, ¿qué tenemos que esperar? ¿En qué están las autoridades con estos temas? Yo en lo particular no había vuelto a escuchar del tema del Clerén en nuestro país más que el año pasado para los tiempos que estábamos en cuarentena, que murieron todos los ciudadanos, que murieron 300 y tantos y que las autoridades decían lo mismo que están diciendo hoy. Entonces así no se puede, así no se puede. Jan comenta que okay, va a pasar como los puntos de drogas, pero el nivel de magnitud de uno y otro cuando tú comparas, o sea, eso te mata inmediatamente. Sí. O sea, el que consume eso... Es una muerte que tiene ahí casi segura. Entonces, las autoridades, por Dios, que arranquen de raíz este tema, que nosotros no tengamos que ver más gente muriendo por el consumo ilegal del cleren. ¿Dónde Bien. están las fábricas? ¿Quiénes son que lo hacen? En los barrios los vecinos se supone que lo ven, porque eso claro. no es, algo, eh, eso no es una, un asunto organizado, un crimen organizado de alto nivel. Eso es en Barrica que lo hacen, ligando bueno. todas esas mezclas. Gracias, Carolina. Francis. Bueno. Sí, parece que estamos lloviendo sobre mojado. Total. Hace rato, hace día la, que estamos... en sí. eso, Está lloviendo desde el domingo pasado. Es verdad. <risa> eh, <No, risa> Vamos a preguntarle no. a Luis Rosario, que anda por aquí. Sí. ¿Dónde o sea, están lo, lo, lo, lo, los puntos de lo, de, de, donde se de hace fabricación aquí. del clero? No, no, lo, lo declaré Miren. Este es ustedes el... saben. La, la cuarema parece se que se hace un ritual en el sur, y esa zona, y en la zona noroeste, porque he visto cómo eh, celebran el Jueves Santo, Cristo. el mismo Viernes Santo, y es cuando más se incrementa el uso del clerén, que es como si fuera una bebida coloquial, una bebida... Eh, eh, de una comunidad, de comunidad... Fabricación sí. casera de la que zona. Que es a la vez una fabricación casera ilegal con un alcohol de muy mala calidad. Es metanol, y no es alcohol. Es, es casi, es casi un combustible. Sí. Exacto, es un combustible que tú yo creo que pueden los motores pueden caminar sin problema claro que sí. cuando tú le eches esto. Y a ese grado de conocimiento que se tiene por autoridades hasta se había dejado de tener eh, pendiente pero como tú decías se relaciona mucho con la etapa de cuarentena pero era que estábamos en la etapa justamente de cuaresma y es cuando se hacen los, los, los rituales de palo, de atabales eh, gagá, el vudú que se practica en esas zonas fronterizas y que se acerca hacia adentro en otros pueblos de la zona noroeste eh, y fronteriza. Ahora, las autoridades han dejado, de, han dado la espalda a controles tan sencillos como estos que son necesarios. Un ejemplo, control de precio Aquí no hay control de precio Aquí hay libertad de precio. El comercio ha gozado de una libertad sin desmedida. Aquí no hay un comerciante que me pueda a mí enrostrar que ha perdido un peso, más bien ha ganado mucho. Y donde ha habido menos solidaridad es en ese comercio, y somos amigos, y estoy claro de cómo se maneja el comercio. Pero cuando hablamos entonces de control de eso, tenemos entonces el, la falta de control de la fabricación o la falsificación de bebidas. Aquí hay individuos que han hecho fiesta en lugares, centros de espectáculos, que se dedican a hacer fiesta y, ven, y te venden la mesa, te venden el trago con dos refrescos. Lo único original que hay ahí son los dos refrescos. Sí, y verdad. se han comprado, yo lo he comprado sí. Sin darme cuenta Pero cuando lo tomo Sé que estoy tomando una bagatela Y el efecto luego No, porque no lo dejamos ahí Chivas Riga Comerciante Que lo conocemos Que sabemos quiénes son los dueños de la fiesta Aquí bueno Bien, miren, hay dos cosas que me llaman la atención En primer lugar el hecho de que el, la ministra, la viceministra de Salud y Belicia Costa dijera que Salud Pública y la Procuraduría Un General de, de la Tigre. República y otras entidades aplicarán mecanismos necesarios. Lo que quiere decir, eso de aplicarán es futuro eh, indicativo. Ah, Pero estamos hablando de, hablando de eso que muriendo, es que decenas de gente muriendo. De gente muriéndose. Si esa información es cierta, eso quiere decir que todavía no se han apoderado de la investigación de ese caso. Y ya la Procuraduría General de la República, a través del, del, del mecanismo de, del Departamento de Falsificación de la Policía y lo, el, los fiscales que trabajan en ese departamento, tienen necesariamente que haber iniciado ya una investigación y tener alguna información. Esto no es difícil. No es difícil porque era lo que decía aquí Carolina y, y Yerjan: de que todos en el barrio saben de dónde viene, dónde está la fábrica clandestina. Eso se sabe. Eso no es nuevo. Desde la cuarentena, nosotros desde el encierro, nosotros vimos varios casos. De hecho, Pero aquí no, mismo en este programa. Es que, es que cada año, para la época. Pasamos videos, pasamos videos en los que se veían las condiciones en que, en que estaba ese alcohol en tanque. Con una... Con, con una en patios. En patios. O, sea, o sea, estamos hablando de que no es algo difícil. Entonces, yo lo que pienso es que la autoridad le da de lado y que considera esto una bagatela. Ahora bien, la autoridad está obligada a investigar y está obligada a aplicar las sanciones que las hay en el código, pero hay una responsabilidad social, hay un porcentaje de responsabilidad del individuo en la calle. Ay. Eso de que no, que la autoridad no, el que, el que compra esa porquería sabe que está comprando una porquería. El que compra ese alcohol sabe que está comprando algo malo, y por el, sobre todo por el precio, porque le rinde mucho, le da mucha cantidad por poco cuarto. Y usted se bebe eso, bueno, pues usted es responsable en cierto modo de, de, de tomárselo, ahí usted está actuando como un suicida, pero cuando usted se lo da a tomar a otro, entonces usted es responsable de la muerte de la enfermedad de esa persona. Porque usted sabe lo que está viviendo. Me dejen de cuento de que, que yo no sabía. Todo el que se bebe ese disparate sabe lo que es. Miren, cuando la... Dime. ¿Tú crees que la bebida ha hecho efecto diferenciado en el que se ha muerto y en lo que se ha vendido? Porque bueno. yo no creo que simplemente lo hayan consumido lo que se han muerto. No No, no, no, no. Parece ser que tiene una, Puede una ser que reacción un, de una comodidad. O, o, un, o un nivel de yo cantidad que la taza, diferente. La tasa de mortalidad es de un 62, leí yo. Es decir, y que para es letal. Sí, sí, es letal. Es decir, que el pendejo Miren, es que lo procura y se lo bebe. Mire, oh. en, a principios de los años 90, cuando la crisis del petróleo en el mundo y la crisis en la República Dominicana, no, molestar, que teníamos. Esa sugerencia que lo que fabrican eh, eh, eh, etanol para metanol, metanol que, que lo usen como químico como para combustible, ¿Señores, combustible? miren, miren, en un, momento, en un momento dado, yo eh, en esa crisis ah. que se hacía fila para echar un chin de gasolina, yo tenía uno, un caso encomendador sí, sí, sí. en Elías Piña, y eh, no me tú eh, Espérate, no, yo, yo crucé a veladero a un, a un mercado que había Y compré, me traje dos galones De, de esclerenme, de esa vaina Para acá, óyeme Aquí se iba la luz, una cosa terrible Pues yo utilicé eso como gas de lámpara Eso prende una luz Azulita, bonita Imagín no, no para que lo sepa para que lo sepa. Imagínate tú qué le puede hacer eso a tu esófago, a tu estómago, a tu aparato digestivo. Meterte esa vaina que si tú lo metes en una lámpara de gas lo prende de forma tal que Ustedes funciona recuerda, perfectamente. Que yo dije ayer. Increíble señor. y Qué bueno que hay eh, que Luis está por ahí que es parte del gobierno. Yo, yo dije esa, ayer esa. que parecía que pareciera. Que la independencia que se está ejerciendo desde el poder frente a algunos organismos que de hecho deben ser independientes, como el Ministerio Público, sí. pero no, no así, no así educación, porque depende directamente <risas> del gobierno. Acá, esto, esto, es un programa, esto es un programa de bueno, chistes, bueno, esto pero, es una comedia. qué o sea, este que programa, el ministerio no es que independiente? Pareciera que aquí no hay, no, hay control, una sola institución. no hay control del Estado en las cuestiones que tiene que controlar. Y pareciera que hay sectores que hacen y deshacen sin que nadie lo toque, es cierto. Pero no acaba de decir ayer el, el, el ministro, oiga esto, el ministro de Salud Pública acaba de decir que los vacunados con la Sinovac, que antes fueron Por error. Con, por fue, error. Por error. fue por error. Ese tipo de error. debió renunciar ahí mismo. Miren. Y lo que dijo fue, no, es que hay países que están ya experimentando con... con, con, sí. con pero Toda, venga, todavía cambios, no hay mano. nada claro con relación relaciones. Señores, tenemos acá con nosotros a Luis... Eh, a Luis Rosario Socias Yo no veo Clerén, Señores miren es cleren. No, pero el, el Clerén sí. propiamente dicho. Doctor, Claren, días. Señores, miren, <risa> el Cleren de verdad. Señores, yo he bebido Clerén porque... No, es verdad que sí, un chiste. pero ve ve verdad que eh, es, sí. mm. es un chiste. El cleren de verdad es una buena bebida. Es un brandy. Es una buena bebida. Como el Babacú. el Babacú. es buenísimo. Y el Babacú también... Calientísimo. Señores, yo le digo porque yo nací en Dajabón Jabón y yo iba de... De, de, de yo soy de jabonero Ay, yo, no sabía. yo soy de los socias de Dajabón Mi mamá era oriunda de Dajabón Mami y papi vivían en Santo Domingo Y mami uh -huh. fue a visitar a su mamá pero con salió, si, bien, no bien, con, bien, con bien. siete meses de embarazo. De ahí fue a petit, dos muchachos siete mesinos. Nacimos por casualidad de la vida en Dajabón, claro, pero nací en Dajabón. Este es, de, es de tan tremendo. La pura <ríe> chepa, yo nací de tres libras. <ríe> <ríe> yo nací de tres libras. Pero miren, hablando de Cleren y allá en Dajabón. Llega mucho clerén y babacú, pero el original. Exactamente. Ah, el original, eh, eh, que hacen en, en Haití. El original. Hacen? Industrializado, no, claro. Claro, el original que viene en su casa. A mí me regalaron una vez Es eh, una bebida muy buena. Ahora, ahora, no ahora recuerdo. Ese clerén, ese clerén que hacen en los patios. Pues, señores, Eso pero no hace aproximadamente 10 años por ahí. Hay una fábrica en Buenavista, en Pimentel, que ahí preparaban etiqueta negra. <ríe> Wiley eh, el Brugal, Chiva, el sí, gol sí, en Pimentel en Buenavista Es traviejo, Brugal es traviejo Oye, cogían De ese, de ese Quilevo, de ese whisky malo Y lo mezclaban con reguero de y cosilla y, y es como dice Francis No hay una disco Oiga señores, miren sí, El que bebedor, el que catador de romo bueno sí. Sabe inmediatamente, inmediatamente Que destapa una huele. botella de whisky y lo huele sí, Si es lo que... el whisky es real O no sí. La mayoría de whisky oigan, que se consumen en las en la discotecas buenas de aquí. Sí. Pero oye una, una cosa hay una Pero aquí cosa, es como otra discoteca ¿eh? Pero oye una cosa pero la que Ellos te venden Exacto. el primero bueno Exacto, sí. eso te iba a decir. <risa> Pero después que tú tienes Bueno metido Que ya tu alcohol está adentro ¿Qué te va a dar tu eso, cuenta del otro claro. por Dios? Y más claro. si te meten hay, en el otro Y entonces la fiesta clandestina sí. Señores miren allá, pero el sábado santo El sábado santo oh. te Paramos nosotros ah, dos fiestas Oye Yerjan. El sábado santo paramos nosotros dos fiestas buenas Ajá, claro, claro bueno. una en Villa San Francisco ¿Cómo? Y otra en la cabaña, en la cabaña de Jaya Que estaba en la salida Aquí para afuera. la capital do, Pero dos paris buenos habían ahí ¿Y qué son <risa> dos paris <risa> buenos, doctor? Dos paris Mucha pensado. gente Mucha bueno. Oigan, muchas Eso fue a las once y pico de la noche Y son de las cosas a veces que uno hace y no sale sí y fuimos y se paró la fiesta y todo el mundo para su casa parece todo el mundo para su casa Ustedes, pero habían unos y buenos y esa fiesta buena que usted va y compra. Cinco cajas de etiqueta y tu ahí Y, y se llevaron eso de ustedes. qué no lo incautaron. Eh? No, hombre. Mira, hablando no de. Pero mira, Francis. Mira, Francis. Tú que hablas del Chama, poder del este comercio. Mira, mira. Una comedia te programa. Mira, nosotros, tenemos una encargada de medio ambiente allá. Que es una tiguerita picapleito que hay y esa muchacha se sí. mete con equipo de salud pública a los supermercados, a cualquier supermercado. Sí. Y se ha metido en la mayoría de los supermercados de aquí y empieza. Productos dañados, productos sin precio. Y se lo lleva. Todo. Pero aquí, doctor. Aquí en San Francisco. De Mar... verdad. Sí, sí, sí. Pro, pro, pro aquí en San Francisco yo hoy, hoy, hoy, hoy una la, costura, es Aquí en San Francisco es oye, Francis, más Pero no oye, Francis, nosotros hemos cerrado fábrica de queso aquí. ¿Cómo? Claro que sí, pero es ah, pero sí está faltando Oye, pero, eh, pero, pero tú encuentras, ¿Qué? inmediatamente llama el jefe de la asociación ah, de, de productores Ay. de queso Ay. y que le están lesionando sus intereses. Y, oye, oye, pónganse en la norma. que A mí, mire, yo vivo de los dientes. Yo no vivo de gobierno. No, vivo de <risa> no, no, usted, la... usted, usted ha demostrado la... ser el... guapo con eso. Eh. Y, el que, y son amigos míos, mira. Todos los dueños del supermercado, toditos son todos son amigos. Todos son amigos. Pero si usted tiene un producto vencido ahí, sin precio, se lo van a llevar. Pues a mí me da, me satisface mucho. Le muy, dimos que, muchísimo. Señores, miren. Este, la dirección aquí lo está cumpliendo. Mira, mira, pero eso, eso guardia, eso policía. Nosotros preparamos desayuno con todo ese queso que hemos incautado y todas esas cosas. Sí, porque pónganse a, a tono y al día con todo su producto en el supermercado. O sea, usted está haciendo un llamado a los productores eh, de queso. No, no, no, de queso no. Eh, a a, todo, a todos. Todos. No, pero a todo el que fabrica. Decíamos, Aparte es, del queso, que ¿quién más fabrica? La, mira, es la salubridad mira, pública mira, que Carolina, se Mira, como decía Francho ahorita. Aquí nada más han guisado los farmacéuticos, los colmaderos y los dueños de supermercados grandes de aquí. Doctor, y entonces, ¿quién? oye, Yerjan, son la gente que la han puesto más difícil. Ah, Porque son los lo que difícil, tienen más poder Lo difícil que le han puesto a esta gente Cuando uno trata de controlar el cúmodo de personas En los negocios no, doctor, no doctor, una preguntita pero, Esta gente qué? se han hecho multimillonarios ¿Ustedes supervisan sí. eh, la fritura? La, mira, oye lo que estamos haciendo con la fritura. Vamos a ver. Oye, lo que estamos el haciendo. El aceite, ok. Pero espérate, déjame decir. La fritura que no, estamos en como un De 2017. Tú fríes, Eso tú que fríes la de, oye, las mejores frituras que, mejor fritura que cambian el Exacto. aceite. Pero entonces inmediatamente tú lo cambias, lo está esperando otra fritura para que te lo <ríe> <risa> y la pero, manteca Pero oiga, malo es usted usted ¿Y la Mire Ahí mire usted, bien. televidente mire Malo es usted que, que se para la vaina. fritura y lo compra claro. O sea que después de una fritura por, lo usa Oiga, porque se lo, se, lo, sí, se lo venden en gajones Hay frituras sí. que tienen control Ay, esa. Pero no. esas controla eso? control lo, lo pasan oiga, a otras Oigan a ¿Cómo que se llama la que está aquí? Oye, ya Mira, el departamento de medio ambiente Está, los otros días estaban, te voy a poner por ejemplo en Burger King y están revisando a todos los negocios con todos los parámetros de salubridad que dice la ley y toda la fritura que no estén reguladas van a tener que pasar por salud pública regular pero perdón, ¿es regularse cómo doctor? hay parámetros hay parámetros no, no, no. para la venta. El manejo de los alimentos. Sí, de alimentos. Tiene Hay que ver con la cadena de gente. frío, la por cadena ejemplo, de por ejemplo, calidad. Por ejemplo, todas las Mira, mira, todas las cocinas escolares ya se están habilitando. Para tú venderle comida a las escuelas. Tú tienes que pasar pasa un proceso de habilitación, sí. van a la cocina, mm. chequeando cocina, cómo está la limpieza y todo a eso. Tipo Para tipo entonces vendido. darte una tarjeta que te apruebe, entonces tú ser proveedor del Estado y venderle alimento al Estado. ¿Qué? Pero no, Mira, vamos a, hablar, vamos a ponerlo en. Que tú sí, ¿Cómo vamos a hablar. es que estamos con el, ver. Ver. el COVID aquí? Vamos a ver. Mira, el COVID. ¿Podemos decir que no tenemos COVID? No, no. Ah, porque yo me veo un relajo. Vida. Y hay un tercer brote. Ah, yo me hay me un tercer brote. así que. ¿Y cómo iniciaron las docencias? hay un tercer brote. Vamos Mira, a... oye lo que pasa. Vamos a dejar que el Mira, el hay, hay un tercer, un tercer brote los a temas, nivel mundial. Porque lo que ya el está pasando que... en Reino Unido, en Alemania, en Brasil, en, en Chile, Chile, Chile, en, en Argentina. Difícil, sí, Colombia, Colombia. Hay, un hay un tercer brote. Porque es que ya la gente ha entendido que el COVID se fue. Señores, no es así, el COVID no se ha ido. Qué el bien. hecho de que estemos vacunando personas no significa que ya el COVID se fue. Pero vamos a hablar de vacuna, mire. primero, todas las personas que, que ya estamos terminando de poner la segunda dosis de Sinovac, todas las personas que falten, tenemos los puntos abiertos para el que se le ha pasado la vacuna, que vaya a ponérsela. Si usted no quiere que vaya un guardia y lo busque a su casa, porque nosotros tenemos su nombre, su teléfono y su dirección, de aquí al domingo, todo el que no se ha vacunado se va a vacunar Si no va a ir manos militares Si no va a ir un guardia a, vacuna, a su casa, a lo va a buscar y lo vamos a apoyar Y lo vamos a vacunar Ya lo sabe. como dice pucha El estero Frank. Y, y no están vacunando con cosas que no son, doctor, aquí no, no, no, gracias a Dios Aquí no se han cometido esos tipos de errores ah. Porque son errores, porque oye, ¿qué pasa? Son errores de dos partes A usted se le entrega una tarjeta y una vacuna al que se le entregó la AstraZeneca, dice que en ocho semanas, significa que la semana que viene, que nosotros es que vamos, vamos a estar poniendo la segunda dosis ya, de AstraZeneca, entendí. que ah, se le colocó... que se puede equivocar? Óyeme, que se le colocó a un personal médico, principalmente. Exacto, porque esa persona, nos dieron para el público general. A un personal de salud que no, público, que no fue para el público. Solo ahí. Que no fue para el público. personal, lo médico. ahí. Si a lo una persona, persona le colocaron una AstraZeneca y no estaba en esa primera línea de acción que era el médico, se la, la colocaron anticipada. por error. Ya, ya lo saben. No, no, sabe. no le tocaba. Y fue con su tarjeta a ponérsela así no va. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted llega, te voy a poner un ejemplo, ayer vacunamos mil y pico, mil y pico de gente en la ciudad ganadera. Tengo mil y pico de gente ahí. A veces si usted llega con una tarjeta, en una fila. Y usted se mete y se pone la otra dos y son errores. Ahora eso no lo va a matar. ¿no? ¿Cuáles son, son los errores? ¿Cuáles son los puntos? Los doctor? puntos, miren. Le decía hace un ratito, todo el que no se le ha puesto, trate de ir a los puntos que están ubicados aquí en el centro del pueblo, principalmente siglo XXI, Centro Médico Doctor Valle y Capilla de la Altagracia, esos tres puntos, aunque no toque vacunación ahí, seguirán abiertos para la gente que falte. Asimismo, comunidades como La Peña, Jaya, que ya terminamos la segunda dosis, pero nos quedan personas porque nosotros tenemos levantamiento. Okay. Esa persona se va, vamos a coger otro día para recoger lo que falta. Probable, van preso primero. Probablemente el sábado, porque lo vamos a hacer así en todas las comunidades. Primero van preso Hoy estamos vacunando, de como decía en el Centro Médico de Toro Valle, uh -huh. estamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Capilla de Altagracia. Atención, todos los maestros del distrito de Villarriba Estaremos vacunando hoy en Villarriba Y los maestros de Pimentel Lo estaremos vacunando mañana en el Bajo Techo de Pimentel ¿Vieron? También estaremos hoy en el Club Gregorio Luperón El Club Ercilia Pepín Y también visitaremos hoy Todas las personas que nosotros fuimos a visitar a sus casas Esperen a la Brigada de Salud Pública Que van a llegar entre hoy y mañana Los llamarán y llegarán, y llegarán no a su casa, sí, sí, a ponerle su vacuna a su casa. Right. Y a partir de la semana que viene, vamos con la segunda dosis de la AstraZeneca e inmediatamente iniciamos con el grupo de 60 años en adelante y los que hayan quedado de ahí para aquí. Bien, ya anunciaremos Recioso los puntos. Señores, muertos. gracias la al director provincial el Brasil, de salud, el Aburo, el eh, Luis Rosario Socía, que ha estado con nosotros. Señores, eh, claro. la pregunta del día, ¿cuáles medidas considera usted se deben tomar para evitar la venta y compra de bebidas adulteradas? Esa es la pregunta. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Bueno. Eh,